Hola a todos y bienvenidos a Dansten, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy continuaremos con las siguientes curiosidades, vamos a analizar 7 datos interesantes acerca de Steve Jobs, así que no siendo más, comencemos. 1 no era un gran matemático a Steve Jobs le interesaba todo lo que tuviera que ver con caligrafía tanto así que estudió y asistió a las clases de solo esta materia en Red College lo que le permitió luego definir el estilo de Apple 2 acercamiento a Steve Wozniak Steve tenía 13 años cuando conoció a Wozniak mientras este tenía 18 los pudo contactar un amigo en común, Bill Fernández, y los unió ese gran amor que tenían ambos por las computadoras. 3. Estudios universitarios. Steve no termina la universidad, pero de igual forma asiste de forma temporal asistiendo a algunas clases. Esto lo hace intentando pasar desapercibido. De igual manera, su promedio era bajo. 4. Su retiro espiritual. Steve visita la India para intentar reencontrarse consigo mismo allí adopta el Zen Budismo y también experimenta con el LCD antes de continuar quiero recordar que este video cuenta con el patrocinio de industrias al reflejo limpieza y calidad que brillan una empresa especializada en productos para el aseo tanto a nivel hogar como para instituciones no olviden que pueden visitarlos a través de su página web y allí pueden ver todos los productos que manejan quinto ayuda a fundar a Pixar Steve se encarga de trabajar en todos los cortometrajes y generándolos a través de computadoras allí se crea Toy Story y bichos y esto lo consolida como uno de los hombres más ricos del mundo Seis, Tuvo un socio que se retiró muy temprano, cuando comenzaron Apple, Steve Bosnia y Steve Jobs tenían otro socio más que era Ronald Wayne, quienes le impulsaba la parte de madurez a la empresa, pero en vista de que los otros dos se encontraban experimentando con la empresa, este decide mejor hacerse un lado y vende sus acciones por $1,500 dólares. Lo que equivaldría ahora a 75 mil millones de dólares, lo que es un 10% de la compañía. Última, número 7. No quería parecerse a Disney. Steve Jobs decía que si él partía de este mundo, quería que Apple no fuera la imitación de Steve Jobs. Es decir, que todas las decisiones que tomaran después no intentaran imitarlo a él. Con esto. Daríamos por concluido estas 7 curiosidades de Steve Jobs. Ahora bien, si quieren ver otras curiosidades de otros grandes genios, no olviden que pueden visitar el canal y buscar la sección de curiosidades. Allí podrían ver otros grandes genios con datos muy interesantes, así que no se lo pierdan.